Nuevas caras en Miguelán 87 Es poca gente, ni poca gente La prensa Aquí está la prensa que este es el primer año que viene Pero no va a ser el último, claro está ¿No hay plato? Bye. Estos bailes una amigos de las 7 de la tarde. El agua para la y para la rana Say A ver, muchas gracias ...hoy pues celebramos el Día de San Miguel... ...y ellos, los Migueletes... ...que son muchos años ya de tradición... ...os llaman el Verano del Membrillo... ...pero los Migueletes tienen una tradición... ...ya de muchísimos años... ...acaban de entregar una placa conmemorativa... ...nos lo cuenta Miguel... ...gracias... ...aquí celebrando la Miguelada 2019... ...si ves al fondo, si grabas... ...si estás cogiendo la imagen de la televisión... ...es de hace 35 años... ...del 2019... ...o sea que fíjate tú los años que llevamos... ...llevamos ya 37 con este año... ...gracias... ...sobre todo... ...al patriarca de los migueletes... ...Miguel Morito Guzmán... ...bueno que se le ha entregado Javier García... ...bueno la, la, la verdad... ...es la primera vez, perdona... ...es la primera vez... ...en un acto... ...de los migueletes... ...que un teniente alcalde entregue una placa a los migueletes... ...yo... ...no podía entregármela a mí mismo... Pero mira cómo lo ha conseguido Javier. Bien, bien, bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los Migueles, ¿eh? a todos los Migueles porque un santo, no solo de, los, de la Miguel A, sino de San Pedro, ¿no? Decir que para mí un orgullo estar con Miguel Troyano, con Miguel, Miguel Morito Guzmán, Fají... y además me está contando la historia de su grupo mágico, ...¿eh?... Michel, Michel Boy, ¿no? Michel Boy estar porque realmente son 37 ediciones celebrando el día San Miguel. Y yo creo que es un motivo de orgullo para mí. Para San Pedro y para todos ellos. Decir que lo que tenemos que consolidarlo en el tiempo porque realmente son un grupo de amigos y yo viendo aquí a fají está maravillosamente bien y firmo, estar como él muchos años. Sí, sí, y un batería impresionante. Bueno, bueno, no como impresionante, pero que me gusta, lo llevo dentro, en el corazón, lo llevo. ...vamos que me falta tiempo y me falta ánimo para seguir para adelante... ...pero yo sigo al mismo tiempo... ...que me da, me da fuerza esta, esta música y más... ...cuando se va cumpliendo los años de San Miguel... ...esto ya acaba conmigo... ...muchas gracias... ...guerra, guerra, bueno, guerra, guerra. Guerra, bueno, bueno, bueno. vamos a también... Que los tiempos, Miguel... Los que también lo felicitamos por supuesto... Vimos Javier García, ...gracias... Hacía, Miguel, gracias. ...pues nada, aquí estamos otra vez... ...como todos los años... Esperamos que el líder el líder nos dure unos pocos de años más largos, 110, una cosa así. Y si hay que comprarle una batería nueva, haremos una rifa. ¿No? ¿Para una batería nueva una rifa? 4.500 euros. ¡Ay, Miguel! Vale, eso. 4.500 euros. ¡Venga! ¡Habla no, no, no, no, pues, las condiciones! ¡Felicidades a todos, Miguel! Eh, que se más en es que, es que este, Miguel, este Miguel viene un poco atrasado No sé por qué, pero vamos yo, yo, A mí me encanta cuando habla Pero es que hoy está atorrollado, perdido El, el, el, el alma, alma de los Miguelete por supuesto es Michel Michel Boyol está, o sea el Fahina, Que si no, si no fuera por él o sea, Es que, ya te digo, fíjate tú el año 69 ¿Cuál es el himno Ay, de Miguelete? Ah, tenéis que tener un himno, ¿no? cuál es El himno, el himno es... Eh, vamos a ver, el, el estribillo ¿Cómo le beber, beber, beber, beber es un gran placer. El agua para bañarse y para la rana que nadan bien. Ojalá te emborrachara, Miguel. A todas horas del día, Miguel, ay, Miguelito, Miguel, ay, Miguelito, Miguel. Y ya en japonés nos lo, lo cantaremos luego más tarde. No. Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto, Takimoto. ¡Viva San Miguel! Miguel, para acá, que la van a grabar para ponerlo luego en la televisión. Venga, venga, Pepe, venga, vamos venga, Música, Música, maestro. Vamos a ver, vamos ¡No! de va a cantar? ¿Qué va a cantar? ¿Qué van a cantar los Miguelitos? ¿Qué va a cantar? va a cantar? va a cantar?